Hola, soy Samuel Palomino, muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero presentarte un nuevo proyecto musical que lo he desarrollado en la última etapa de mi adolescencia hasta hoy y que tiene que salir a la luz con un objetivo muy claro, bendecir. Se trata de un EP, una ruta de seis canciones que nos llevarán por un lado a enfocarnos en cuánto necesitamos a Dios, cuán grande es Él y cuánto merece ser adorado y por otro lado... Nos animará a cumplir con nuestro llamado de ser sal y luz en este mundo. Pero, ¿qué tiene de especial este disco? ¿Y por qué debería alguien invertir en este proyecto? Debería llevarse a cabo porque la mayoría de estas canciones son Biblia pura. ¿Y no te ha pasado que quieres escuchar música, canciones que sean profundas en la palabra y terminas siempre escuchando las mismas? Las mismas de hace años, canciones que te edifican pero que quizá ya tienen mucho tiempo a mí me pasa y por eso es que quiero compartir contigo nuevas canciones inspiradas en la palabra de dios que han nacido en momentos de oración son alabanzas que fortalecerán tu corazón pero no porque las vaya a cantar yo sino porque son palabra de dios hechas para edificar la iglesia en los tiempos que vivimos hoy la canción de toda rodilla es una muestra de este tipo de canción sencilla ...pero bíblica, que quiero compartir contigo. Cada una especial y que ha nacido en una situación diferente. Pero por eso te quiero animar. Invierte en este proyecto, porque es precioso poder escuchar y cantar Palabra de Dios... ...cuando vamos a orar, o mientras vamos de camino al trabajo, o dando un paseo. Conectarnos con Dios a través de su Palabra. Hagamos esto posible, contribuyendo económicamente juntos a través de esta web GoFundMe, que si no estás en ella ya, la podrás encontrar en el enlace que está en la bio en Instagram, o en la descripción del vídeo de YouTube, o si estás en Facebook, en el primer comentario. Esto no es posible llevarlo a cabo sin ti, pero ante todo, quiero darte las gracias. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por invertir en los planes de Dios a través de este servidor. Muchísimas gracias.